No, no, no, no, no estás confundido. Hoy es miércoles, columna vertebral de la semana, sanguchito de, del medio, jamón crudo, manteca y queso. Lo que pasa es que Andrea Versace eligió hoy, esta semana, eligió el miércoles como su día estrella para traer toda la información del mundo del tenis. Más información, más acción, le damos la bienvenida a Andrea Versalle y al mundo del tenis. Hola Andrea, bienvenida a los miércoles. Oh, hola Cari, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, hice un cambio porque tuve que hacer unos trámites y se me complicaba, pero bueno, la semana que viene volvemos a nuestros martes habituales. Martes rosados, martes de amor dicen que es, el martes rosado. Mm -hmm. Mm -hmm. Algo será ¿Todo bien vos? ¿Todo en orden? Muy bien, por suerte, muy bien, todo en orden Con muchas noticias con el mundo del tenis Así que bueno, le vamos a contar a nuestra querida audiencia Todo lo que sucedió traje a, te, re, Resumiendo todo lo que pasó, porque pasa de todo Pero resumiendo lo más importante de esta semana Perfecto, vamos con la primera imagen del mundo del tenis bueno, aquí estamos nada menos que con Daniel Melvedev, eh, quien se consagró campeón del Miami Open, ganándole al italiano Yannick Singer por 7-5 y 6-3. Es el cuarto título que obtiene el este tenista ruso, en, es el cuarto de la temporada, el quinto en esta categoría que es un Master Bill y el 19 de su carrera. Realmente eh, Silencioso llegó, le ganó a Alcaraz, eh, le, a, le ganó a los mejores que estaban en el, en el torneo y sumó otro título más. Así que Daniel Medvedev, campeón del Miami Open. Mirá Así que bueno. bueno, se obviamente se encuentra top 10. Creo que no vi el ranking todavía, pero creo que se está en quinto lugar. Eh, así que bueno muy buen año para el ruso ya empezó a, eh, ya le temen le temen ya Ajá. está siendo eh, no, no, no es muy carismático lo que le pasa a la gente es que no claro. es muy carismático pero eh, pero jue, juega un tenis que para que es muy bueno pero para mí personalmente es aburrido pero gana él gana gana y gana y bueno, Entonces, eso así es bueno es lo beber, <ríe> eso claro, lo importante ojo con me. claro exactamente exactamente pero pasa a veces que por ejemplo, vas a ver un partido de Alcaraz y, y te enciende el, viste el público claro, y es entretenido. Él, él tiene otro perfil más bajo. Bueno, eh, acá estamos, acá hay una historia muy especial, Cari. Ajá. Eh, bueno, estamos nada menos con la ganadora de, del Miami Open, es Petra Vitova, tiene 33 años. Y les quiero contar, le ganó a Elena Ribaquina, que era la favorita, que fue campeón del, de Indian Wells y finalista del Australian Open. Eh, recordemos que Ribaquina tiene 23, ella tiene 10 años más, le ganó 7-6 y 6-2. Yo quiero contarles la historia de esta... esta de esta tenista, porque eh, realmente que me alegra mucho que, que que haya ganado, porque ella sufrió en el 2016 eh, un atentado. Eh, lo que le sucedió fue que eh, entró eh, ella eh, un señor que llamaba Radim Sondra al apartamento de ella, diciendo que tenía que inspeccionar la caldera. Ella le abre y cuando entra entra el hombre con un cuchillo la agarra de atrás de la garganta y ella por soltarse en la mano izquierda le cortó la, los tendones de la mano izquierda entonces este bueno ella tuvo que tuvo una operación de cuatro horas para que le puedan unir los tendones de su mano hábil porque encima ella eh, es zurda para jugar y justo fue en la mano izquierda, o sea, en la derecha o izquierda era lo mismo. Bueno, finalmente se pudo recuperar, en el 2017 vuelve a, a jugar al tenis, luego obviamente de hacer la, la exitosa operación de la rehabilitación, y hoy consigue a los 33, 33 años volver al top 10. Así que era una historia que ya había surgido en el 2016, pero aparte, ¿recordás lo que había pasado también con Mónica Celes? Cuando sí, fue que entró sí. el, el entró en la cancha un fan y no, les dio tantos cuchillazos en la espalda, y Mónica, de, de una situación tan traumática, no pudo volver a jugar. O sea, jugó un poco más y se retiró porque claro, era la situación imagínate. Claro, sí. Le podría haber pasado lo mismo a Petra, pero sin embargo, bueno, así que ella es quien ganó el Miami Open, pero no quería dejar de contarles esta historia, Tal cual. que no todos lo sabían. No, no, tal cual, siempre es bueno. Bueno, seguimos. Se viene, ahora el 8, comenzamos este, eh, Monte Carlo... Eh, ya, ya, hoy es 5, el 8, ya, ya, sí, empieza la días. cual y empieza todo. <ríe> y nos encontramos con dos bajas. Apa. La primera baja es la de Carlos Alcaraz, que dejó dicho, que ojo, que cuando estuvo jugando eh, la final, eh, perdón, pierden semifinales, cuando pierde la semifinal se lo notaba un poco como rengueando y bueno no sabíamos si iba a jugar, no, y dio un comunicado especial que dice que después de dos meses compitiendo fuera está contento de volver a casa, pero triste porque terminé mi partido de semifinales en Miami, como acabo de decir, con molestias físicas. Tras visitar a, hoy a mi doctor en Murcia y ser Evaluado, no voy a poder acudir a montecarlo a comenzar la gira de tierra batida o de polvo de ladrillo. Tengo una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en la columna que necesitan descanso para afrontar todo lo que está por venir. Nos vemos en el 2024, en, eh, o sea, el año que viene, no es que no va a jugar el año que viene, sino que le dice al torneo, el año que viene vuelvo. Así que Ajá. con la mano y con la columna está uno de los favoritos, Carlos Alcaraz. Y el otro que no sabíamos si iba a jugar o no es Rafael Nadal queda otro comunicado y dice hola a todos aún no me encuentro preparado para competir al máximo nivel por lo que no podré jugar los torneos, uno de los torneos más importantes de mi vida que es Monte Carlo lamentablemente no me encuentro en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo con mi proceso de recuperación y preparación y esperando volver pronto a la competición cuántas Porque, bajas bueno, lo eh, de... que tiene Monte Carlo eh, son do... eh, que Montecarlo tiene dos vos pensás. Eh... Feder, no, no, no, no está. Eh, el otro el que podía llegar, que tenía mucha chance, también es Alcaraz, pero está con este problema que se bajó. Seguramente Breder va a ser uno de los favoritos, que es el que ganó el Miami Open, y Rafa que no está, pero ojo. Que eh, igual no sé cuál, siempre lo retiramos a Rafa, se está por retirar, se está por retirar, sí, pero bueno, él sigue, pero esta vez creo, no sé, yo, yo para mí yo no sé si está esperando Roland Garros o está esperando los Juegos Olímpicos, pero claro, creo que ahí, claro. eh, ahí sí estaría la, la, la el final de, de la carrera de Rafa, este, así que bueno, pero... Atentos, Lu, atentos, ¿eh? Atentos. Porque ¿Quién puso un pie en Montecarlo? ¿Quién? Novayokovic. Apa. Novayokovic dijo, bueno, no me dejaron, no, no, no pude entrar a Estados Unidos, no pude jugar Miami, no pude jugar Indian Wells, pero acá estoy hablé de Medvedev, pero ojo con Novak Djokovic, que viene con una sed de jugar, Lo sí, la buena noticia es que ya lo, le, va a jugar el abierto de los Estados Unidos, eso sí va, ya, ya porque se levantó la restricción de eh, que no podían entrar la gente que no está eh, vacunada con, eh, para el COVID-19, así que... Ya se puede entrar cualquiera, aunque tenga o no tenga vacuna. Bien. Pero bueno, volviendo a Monte Carlo, gran aspirante, está feliz, imagínate, no tiene que cruzarse con Rafa, no tiene que cruzarse con... Bueno, Igual, para mí es uno de los que mejor estado está, Nova Iokovic. está espléndido, pero creo que es el gran candidato... Eh, bueno, y estas bajas es como que le va a resultar todo más fácil. Se va a cruzar en el... No sé si te, todavía no nos hizo el sorteo del cuadro. No, no sé si se va a cruzar con Medvedev Bueno, ponele que llegue un... No sé si... Porque está la parte de arriba y la parte de abajo. Sí. Y van sorteando. No sé. Tengo, después les puedo decir si, si se llega a cruzar con Medvedev Pero bueno, creo que es un finalista y para mí un candidato para, para ganar Monte Carlo. Así bueno, que bueno, vamos a veremos, ver... A todos, <risa> Tres días, Segura, no, tres días para todas estas dudas que nos traes, así que tres días para, para ver qué pasa. Seguimos, Andrés. Mi... Exactamente. Bueno, y acá qué nos aparece, que está haciendo noticia todas las semanas. Sí. Estamos hablando de nuestro querido tandilense Juan Martín del Potro. Amato. Que... Ay, sí, que está entrenando, está jugando, está entrenando, eh, y qué es lo que me llamó a mí la atención, por eso estamos poniendo esta foto, es que hizo una declaración a, una, a un diario norteamericano que se llama The West, y dijo estoy decidido para hacer, pero presten atención acá, ¿eh? estoy decidido para hacer todo lo posible para jugar un último partido como profesional y quiero que sea en, en el abierto de Estados Unidos. Recordemos que él fue campeón en el 2009 y que es muy, muy, muy querido. Eh, tengo muy en claro... No, no tengo muy en claro qué pasará con mi rodilla, si puedo competir al 100%, pero tengo claro mi deseo, tiene que ser este año y en Flushing Meadows, que es el, como se llama el complejo donde se juega el abierto de Estados Unidos, así que es como que acá firma los papeles del retiro luego de jugar. Así que bueno, parece que lo vamos a ver jugar una vez más a, eh, a Del Potro. Que, bueno, así que sí, bueno, no. eso es lo único que, que, que, <risa> que logramos que, que nos informe, que la información que logré conseguir. Porque y se bueno, venía rumoreando, que, si han, que había hecho la, claro, que había hecho la promesa si ganaba Argentina, y que iba a volver. Pero era lógico que no podía volver a competir, ni tampoco un gran slam con cinco sets como estaba. Él quiere hacer un último partido profesional, se despidió en Argentina... Teóricamente ATP todavía no lo tenía como retirado, entonces ahora es como el retiro oficial en, en, el, en el lugar donde logró eh, semejante título en el 2009. Seguro. Bueno, él amagó muchísimas veces este retiro. Yo creo que todavía no está convencido, lo habíamos hablado, muchas dudas. Él se recuperó de otras lecciones. Pero bueno, vamos a ver eh, en, qué, en qué termina. Pero todavía él del tenis no se quiere ir. Esa es la sensación. No, él fue claro, fue claro que es un último partido para poder despedirse del circuito. Él eh, fue claro en su declaración. No dijo, voy a entrar al circuito a competir. O sea, le gustaría, sí, que seguramente le van a dar una invitación o una wildcard sí. para poder entrar. Las otras lesiones fueron estas lesiones mucho más grave. Lo que sí no me queda duda es que va a seguir vinculado, vinculado tenis, con, claro. con el mundo del tenis. Eso, no nos queda ninguna duda. Seguro. Bueno, vamos para, a la última foto. Qué dolorosa. Con la última foto. Ay, sí. Esto pasó en Miami. Este, eh, Están viendo, nada menos, eh, bueno, eh, um, yo estaba viendo el partido, es la canadiense Bianca Andrescu, venía jugando muy bien porque le ganó a las favoritas a Emma Raducanu, María Zacari, a Sofía Kenin, y bueno, eh, estaba jugando con Alexandrova, eh, y de golpe se dobló el tobillo izquierdo, y hubo unos gritos y llantos que no te puedo explicar, Karina, fue impresionante, fíjate que la están sacando en silla de ruedas, eh, ah, eh. el partido... Eh, bueno, eh, lo había ganado su contrincante el primer set pero no no era el hecho enseguida eh, fue a abrazarla a la compañera pero nada los dolores eran estremecedores bueno, lo sacaron, espero el otro día ella, un comunicado que tuvo como un, unas lesiones en los ligamentos eh, por ahora va a empezar una rehabilitación y más adelante van a ver si es necesario operar o no lo cual lo, la va a parar ya, este, no, olvídate porque esta temporada no vuelve. Pero bueno, eh, transmitió tranquilidad, dijo, este, ya estoy en tratamiento, vamos a ver qué pasa, voy a intentar con la rehabilitación, y si eso no funciona, bueno, se tendrá que operar. Pero realmente fue, vos fijate la imagen, ¿no? Ay, horrible, sí, sí, realmente, además por lo que contás, ¿no? De agarrador, porque sabés lo que no, se no no, no, no, no San, sab... viste para un partido, para un torneo, para el tenis, para su profesión, realmente es muy muy importante. Así que duele mucho cuando pasan estas cosas. En el caso de esta chica ya tuvo varias lesiones, no no, no tiene suerte con, con el tema de las lesiones. Pero bueno, se dobló, Yo estoy, cuando estaba mirando el partido, o sea, se dobla, después lo mostraron en cámara lenta, fue impresionante, bueno, pero fueron lo, tanto los gritos, tuvieron que entrar enseguida y sacarla de la cancha. Pero bueno, eh, ahora va a ser la rehabilitación, eh, o oh, esperemos por ahí zafa de, de, de operarse, claro. no se tendrá que operar y bueno, todo esto la saca por lo menos del circuito. Y estaba haciendo un gran torneo en Miami, ¿eh? Una lástima, gran candidato. Qué lástima. Había ganado a los mejores, pero bueno. Así que nada, bueno, vamos a cubrir Monte Carlo, vamos a ver qué pasa. Los puse al tanto de todo ¿De lo que todo? pasó. De todo lo que se viene. Y bueno, el próximo martes nos encontramos en nuestro horario habitual y para contarles que, cómo avanza Montecarlo, qué pasa con el señor Jokovic y con el, todos los jugadores argentinos que van a participar en este torneo. Ojalá lleguen a buen. A, a, que, a, que avancen lo más que puedan. Tal cual. Bueno, André, muchísimas gracias. Nos vemos el no, próximo. No, por favor, martes. gracias a vos. Chao, chao, nos vemos. Así, Nos vemos el martes. Un beso grande para todos. Besote. Así pasó Andrea Versalle por el mundo del tenis. Quédate conmigo, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde, hasta las 3, haciendo de tu tarde la mejor tarde de tu vida.